o siete veces más la temperatura en La Plata, Berizo y Ensenada. Ocho minutos nos separan de las once de la mañana y de esta manera arranca la segunda hora de rezado hasta la una. Te vamos a estar haciendo compañía y ahora Claudio llegó el momento más esperado del día. Sí. Vamos eh, a charlar sobre un tema, vamos a profundizar. Sí, en, este, en estos conversatorios que estás acostumbrado aquí en rezado, un, nos tomamos una horita. 40 minutos para eh, reflexionar sobre temas eh, bueno, eh, generales de contexto uh -huh. que tienen que ver, eh, en este caso, con los gremios y, y esta difícil posición ¿no? entre inflación paritaria, eh, cómo, se, cómo se trabaja eso y cómo, eh, lo que decíamos hoy a, al inicio, cómo se sostiene el, el sueldo de, de los trabajadores en esta vorágine, ¿no?, de cómo eh, dejas eh, sin perder el poder adquisitivo a tu trabajador. No, bueno, creo que no está pasando. Eh, eh, bueno, justamente por eso es este conversatorio, para eh, conocer diferentes eh, estrategias, cómo se trabaja. En esto desde los gremios y para charlar un poco de esto tenemos a Marina Rodríguez de ATE Provincia de Buenos Aires, a Raúl Calamante de Suteba, secretario adjunto de la CTA Provincia de Buenos Aires, a Santiago Fontelia, miembro de la comisión directiva de la AJB ex secretario general de judiciales y también a Claudio Mora, eh, integrante de la Comisión Directiva Nacional del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, SUTNA, eh, para charlar un poco esto que es totalmente actual y es una gimnasia, ¿no? Constante que um, tienen eh, cada uno de ellos para llevar adelante esto. Bueno, eh, ATE eh, cerró hace muy poco... Ayer. Eh, ayer, paritarias, eh, entre, por supuesto, todos sabemos lo de eh, Sutna también y demás. Así que, Vanina, eh, si querés eh, arrancar, eh, Vanina Rodríguez, eh, para charlar un poquito de esto, cómo, cómo fue esta paritaria y cómo eh, se trabaja en... Eh, en mantener, recién lo decía Manuel, ¿no? Esta difícil y ardua eh, pelea y problemática de mantener el valor adquisitivo del trabajador eh, por sobre la inflación. Vanina, ¿no? buen día. Sí, buenos sí. días a todas y a todos. Eh, una aclaración: la paritaria de ayer es en relación a los trabajadores del Estado Nacional. Ajá, eh, ajá. Digamos, como para no confundir, en la provincia Lista. de Buenos Aires. Eh, nosotros acordamos eh, el, el, el mes pasado el incremento de un 14% más de lo que se había acordado en el mes de marzo, producto también del proceso inflacionario, y, eh, y una nueva convocatoria en la primera quincena de octubre para discutir el resto de lo que queda del año. La paritaria que se cerró ayer, eh, en el Consejo Nacional, que es, eh, se aceptó, pero de manera insuficiente, eh, tiene que ver también con esta cuestión de adelantar cuotas que se habían acordado para el 2023, eh, e incrementar algo más de, de plata para los trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional, en función de este proceso inflacionario que lamentablemente estamos, estamos atravesando y que estamos viviendo, y tal como plantea nuestro compañero secretario general Oscar de Isassi, si no hay un control efectivo de precios eh, sobre las tarifas y, so, eh, y sobre los alimentos, lamentablemente vamos a estar prácticamente mes a mes, que es lo que está pasando, casi discutiendo paritaria, para que los trabajadores del Estado no pierdan frente a la inflación. Y en eso seguir recomponiendo de alguna manera, como lo hizo en la gestión de, de Axel Kicillof particularmente, eh, en términos de salariales, frente al proceso inflacionario que, estábamos, que estamos atravesando. Por eso es que eh, parece que no hay otra posibilidad más que discutir salario en esta situación sumamente compleja, que de nosotros desde la provincia de Buenos Aires lo que planteamos también es discutir un convenio colectivo de trabajo, ustedes saben que los estatales en la provincia de Buenos Aires tenemos paritaria, pero no tenemos convenio colectivo, que nos parecía que era el tiempo indicado en el gobierno de, de, de un compañero que viene del campo nacional y popular, empezar a discutir eh, condiciones laborales reales para los trabajadores y las trabajadoras del Estado, pero eh, lamentablemente eh, la, la salida de la, de la pandemia con una situación compleja en términos económicos, la invasión casi de, de la OTAN a, a Ucrania, en un contexto global, eh, hace que la situación económica global eh, sea la que, la que estamos atravesando lamentablemente. Y que eh, y a su vez, que eh, el gobierno nacional haya definido eh, pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, también eh, tiene, tiene sus consecuencias en relación a los trabajadores y las trabajadoras tanto formales como informales. Lo vimos la semana pasada también, un grupo de compañeros y compañeras que acamparon sobre la 9 de julio, planteando las necesidades que tienen las organizaciones sociales y territoriales en los barrios, y que nosotros también planteamos desde la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, la CTA Nacional, un salario universal para todas y para todos. Entonces la situación eh, económica es compleja, es difícil, Ahora, entendemos que la salida de la crisis es con trabajo genuino, con producción sustentable, y que en ese sentido es el gobierno nacional quien tiene que dar eh, eh, indicadores de por dónde tiene que pasar la discusión, la discusión política, que no es pagándole al Fondo Monetario Internacional en detrimento de, de, del hambre del pueblo. Es eh, un tema que quería introducir un poco en función a lo que hablaba Vanina recién, porque bueno... Planteabas todas estas cuestiones eh, extras que se dieron, que fue la pandemia, la guerra, pero antes, digamos, yo creo que con el macrismo empezó esta cosa. Antes las paritarias eran, digo, antes del macrismo, eran una vez al año, acordamos, bueno, la inflación será esto, más o menos, después a fin de año aparecía siempre el pedido del bono. Pero era por un año y más o menos se cumplía, se perdía, digamos, no, no es que fuera la maravilla, siempre algún puntito por ahí se perdía. Y a partir del macrismo empezaron estos parches de ¿eh? estas paritarias por dos meses y después tenemos que volver a juntarnos porque la inflación se llevó puesto el, este, el poder adquisitivo sí. que se había logrado en ese primero, por eso que se pensaba para un año, en tres meses ya este, se licuaba. Lo cual uno a veces ve que las paritarias terminan yendo casi exclusivamente a la discusión de salarios porque es lo, lo urgente, lo real, y no otras cuestiones que se, también se deberían discutir como condiciones de trabajo, como bueno, otras cuestiones que también hacen a los derechos laborales que creo que esta semana estuvo bastante este, en boga con el tema del SUDNA. ¿no? Pero básicamente la, este, la, la pregunta o el planteo a cómo poder sin atendiendo a esa urgencia, porque es cierto, tenés que, lo primero que tenés que garantizar es llegar a fin de mes sin descuidar eh, las cuestiones más de fondo. Raúl, Entonces, de, Raúl ah, Calamante, bueno. eh, secretario adjunto de CTA Provincia de Buenos Aires, si querés, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé si, si tenemos buena conectividad. Porque los... sí, sí, muy sí, bien. Perfecto, perfecto, muy bien. bien por ahora. Bien, bueno, perfecto. Aprovechemos. ¿Cómo estamos? Sí. Bien, bueno, eh, lo que hablaba eh, Manuel, si querés eh, comenzar con esto, así comenzamos con la ronda también a los demás integrantes del panel. Sí, no, eh, comparto lo que decía recién la compañera de, de Arte, este, lógicamente en un, en un proceso inflacionario como el que estamos viviendo, es decir, la, la energía de las discusiones paritarias se concentran en, en el tema digamos de, de no perder ante digamos, la, la depreciación permanente de, de nuestro salario. Eso es una, una contradicción, no es una economía que en términos generales este, eh, presenta síntomas de, de crecimiento, ¿no? si, si uno ve eh, de lo que venimos después de lo que fue el, el periodo macrista y lo que fue de la pandemia, hoy los niveles de crecimiento son importantes en toda la economía, Inclusive con un elemento más, es decir, con un importante nivel de, de ocupación, pero con dos contrastes muy claros, ¿no? O sea, con una eh, pésima distribución del ingreso, eh, con una, una cuestión que tiene que ver también con sectores importantes de, de, de trabajo que se han creado con precarización, y por otro lado, este, la, la, esto, digamos, que el proceso inflacionario, que lógicamente no permite, bajo ningún, ningún concepto, poder avanzar en otras cuestiones que no sea, digamos, intentar mantener la cabeza bajo el agua. Bueno, si Eso es una cuestión, este, evidentemente, que, que comparto ahí con el análisis que recién la, la compañía. Claudio, hola, sí. Hola, Buen día. Claudio. Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, eh, un poco ver... Una semana en la que sí. Zutna estuvo completamente en agenda también con respecto a este tema, con respecto a, a la lucha de, del movimiento sindical en favor de mejores condiciones para los trabajadores para que los salarios puedan por lo menos empatarla la inflación. Eh, no sé cómo es la modalidad y no quiero intervenir. En, no, no, sin, puede. no puedes, ¿puedes hablar. Lo, lo que hacemos normalmente, no, claro. contamos a todos, así ya después queda, hacemos como pequeñas exposiciones de cada uno, en un principio, Perfecto. y después de eso, sí por ahí hacer algún tipo de intercambio y más diálogo entre ustedes, o continuamos con, con esa exposición como se vayan dando la medida de los temas, pero bueno, la idea era escuchar a Claudia ahora. Claro, bueno, les agradezco el espacio, eh, estoy así como decía hace rato detonado, decimos uh -huh. nosotros, porque venimos de cinco meses de conflicto muy duro, cada vez más, eh, más eh, fuerte, cada vez más intenso, al punto que se había armado un arco entre las patronales, que fue el principio de, de, de estos cinco meses, y ya venimos muchos años digamos, discutiendo con ellos, después se sumó la derecha, este, política, eh, con Bullrich, eh, Esper, que pedía balas para los trabajadores del Surna, este, y así se fue armando todo un, un arco en contra de los trabajadores del Surna, en contra de nosotros los representantes, eh, y eso nosotros pasamos de una serie de medidas eh, de, de tipo sindical, este, progresivas, con paros pequeños paros de, de entre semanas para poder ir eh, Desarrollando la discusión y esperando que las capas de compañeros que por ahí tenían alguna expectativa en el diálogo solamente pasaran a una situación de, de por ahí de un poco más de conciencia para ir con medidas más fuertes y luego de todos estos meses después de 35 audiencias este, habíamos llegado 34 cuando llegamos a la situación de que nos cerraron la paritaria Directamente por decreto. Esto yo lo digo así, para nosotros es una cosa que era gravísima, pero sé que muchos compañeros de los que estamos escuchando, que están interviniendo, se los hace el gobierno, que sería su patrón, eh, de forma interfestiva, eh, porque, digamos, ya es una, una cosa que se viene repitiendo. Nosotros, cuando sucede eso, hicimos una campe en la puerta del Ministerio de Trabajo de Callao del Cien, con una toma de toma virtual, digamos, una toma simbólica, mejor dicho, del de, este, ministerio, del cuarto piso del ministerio, con la permanencia de la comisión negociadora. Lo hicimos por tres días hasta que pudimos reabrir la paritaria en una audiencia que se tiró para el lunes siguiente. En el medio de eso, desde las 13 horas de ese día miércoles, que pasaron apenas casi dos semanas y parece que fueron muchos años, este, hicimos un paro por tiempo indeterminado a partir de ahí, de ese día a las 13 horas, donde llegamos... A, a tener una acusación de que éramos los que teníamos de rehenes a la población y al país porque no les dejábamos neumáticos, nos acusaban de que estábamos haciendo peligrar mil puestos de trabajo de toda la industria automotriz, este, donde salió el propio ministro Massa y el secretario de Industria de Mendiguren a acusarnos de que teníamos los mejores sueldos del país, como si pedir aumento salarial fuera un delito, por más que tuviéramos buenos o malos sueldos, donde el ministro Massa, el que nos acusó de que teníamos de rehenne a la población, que éramos un pequeño grupo que estábamos caprichosos, este, pequeño grupo, pero se paró todo el, toda la industria durante varios días, paró la Ford dos turnos, en diez días iba a parar la Fiat, este, también la Toyota, estaban amenazando con importar neumáticos y dejarnos a todos en la calle, automáticamente nuestros aliados, los compañeros que estamos conformando una Federación Internacional, los trabajadores del neumático de Brasil, empezaron a avisar de que si llegaban a querer llevar neumáticos de Brasil para otros lugares como Argentina y querer con eso hacer una práctica de ley gremial, ellos iban a parar la, la industria. A partir de eso se abrió una mesa de negociación donde acampamos en la puerta del Ministerio de Elena al 600 y pasamos varias noches este, con el bombo y con mucho grito en la calle y mientras teníamos todavía manifestaciones en la puerta de la fábrica y continuó el paro por tiempo indeterminado hasta que logramos arrebatarle a partir de, inclusive tuvimos una, un saludo al principio de nuestros amigos de la CGT y después tuvimos comentarios, declaraciones de que iban a intervenir el sindicato de neumáticos y seguíamos haciendo peligrar el mundo, hasta que a lo último terminamos con una propuesta salarial que se, se extendió el día miércoles a la madrugada del jueves sería, este, donde nos han eh, ofrecido que hiciéramos eh, lugar a, a, a, la, a la reapertura de la paritaria del año pasado, donde se pudo cerrar dos puntos por arriba del valor de la inflación, o sea un 66% contra el 64%, con un retroactivo por los meses que faltaban hasta junio, y a partir de esa negociación que teníamos que haber empezado hace tres meses, que empezaba el primero de julio, cerramos un acuerdo paritario para este año y mitad del año que viene, hasta el 30 de junio, con eh, valores en distintas situaciones, por ejemplo un 25% en una primera cuota que ya estaría efectiva que era desde el 1 de julio Un 16% restante que, que se haría efectivo recién con el primero de octubre que falta muy poquito este, Y con eso nosotros ya teníamos cubierta la inflación estimada de este año Una cuota más el 1 de diciembre de 10% con lo que estaríamos por arriba de la inflación este año y después un par de cláusulas, este, una, un, 10%, un 12% más en febrero, este, y así un, prim, un 10% más el primero de julio, pero a la vez, esto que hablábamos recién de cómo se hace para poder discutir otros temas y no discutir salario, tenemos dos cláusulas de corrección automática del salario a partir de la inflación, una el 30 de abril, que, corre, que es retroactiva al primero de, de marzo, este, donde nos ajustaría el salario automáticamente, y otra el 30 de junio, que nos ajusta todo el salario hacia atrás al valor de la inflación, y como el primero de julio tenemos un 10%, estaríamos 10% por arriba de la inflación, de forma que de acá hasta el primero de julio vamos a empezar a discutir los puntos, como el, los horas del fin de semana que nosotros estábamos planteando, y el convenio colectivo de trabajo que venimos hace meses trabajando en un proyecto con los trabajadores desde la base, así que estaríamos... ¿Se escucha lo que digo, no? Sí, sí, sí perfectamente. Ah, no Yo escuchaba un silencio total y digo, no, no, pero no estamos, estamos escuchando estamos atentamente. Muy me pasé del tiempo. Bueno, no, entonces, para terminar, <risas> este, no me quiero hacer extenso, decía que recién escuchaba a los compañeros y nada, un poco me pone a dimensión, estoy bajando un poco lo, las revoluciones, me pone a dimensión de que fue más importante todavía que lo que nosotros conseguimos para nosotros para poder eh, llegar al punto de decir que nosotros, un pequeño sindicato de 5.000 trabajadores, con todo ese arco que le nombré en contra, con la ayuda obviamente, porque solo no estuvimos de, de muchos eh, compañeros, el movimiento desocupado que se volcó a apoyarnos y vino y manifestó con nosotros, de muchos sindicatos de los, de los que ustedes forman parte, que vinieron a, a solidarizarse las comisiones internas de lucha, este, y los partidos inclusive de, de izquierda revolucionaria, todos los que nos vinieron a ayudar y nos dieron una mano convidándonos un poco de, de pochoclo cuando estábamos este, ahí afuera hasta un mate caliente y desde colaboraciones de, de habilitarnos medios y demás, hemos logrado llegar a este punto pero hemos construido desde, decía, desde la conciencia más, más desde atrás de un sindicato industrial como somos nosotros una posibilidad de tener esta, esta abierta una perspectiva de pelea para este año para recuperar cosas porque como dijeron recién hay un crecimiento y se la están llevando en pala en el caso de nuestras patronales pero en general hay mucho crecimiento y se está yendo al Fondo Monetario Internacional como decía hoy la compañera, entonces nosotros que lo que estaba relacionando y les agradezco la oportunidad porque me hicieron abrir un poco más la cabeza de que este, sirve también para que los demás vean que se puede porque escucho siempre que no se puede que no se puede, se puede construir la relación de fuerza, inclusive este, para otros detalles se puede construir una relación de fuerza si uno tiene eh, este, de por medio algunos ejemplos que nosotros fuimos tomando y que ustedes también le pueden servir y entonces este, lo, le decía, me parece importante entonces eh, por ahí contarles esto, estos aspectos porque eh, nosotros que era lo imposible, se puede, este, y, y nada, nos ponemos a disposición para eh, donde sea, con lo que sea, este, colaborar para, para que todas las luchas que, que, que estaban contando, que están llevándose adelante, este, las podamos reflexionar y por ahí, entre todos, la, la, las podamos llevar adelante más aún, porque en, eh, en el caso nuestro se decía que teníamos los sueldos más grandes, bueno, hay una cuestión que es la necesidad de la subsistencia y eso este, lo que veo yo con los bajos sueldos que tenemos en general en todo el país, es eh, una cosa que es indiscutible. No claro. quiero hablar más porque... Si no... no, no, no, está muy <risa> bien. Abrimos eh, el juego también y saludamos a Santiago eh, Fontela de, de Judiciales para que, bueno, también eh, cuenten porque esto tiene que ver con, con experiencias y ejercicios, ¿no? Porque... Eh, ¿Cómo se corre siempre detrás de, de los aumentos de alimentos? Eh, ¿Cómo se trabaja con inflación? Porque eh, la inflación la sabemos a mes vencido. Entonces, ¿cómo trabajan los gremios a partir de, de, de eso? ¿Qué tal, Santiago? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están? Eh, en primer lugar, saludar a los compañeros de Zunda. La verdad que se han transformado en un mojón en la pelea por el salario y la discusión de la riqueza, claramente no es menor. Eh, en segundo lugar retomando un poco lo que manifestaba Manuel eh, allá de esto de, del salario en cuota eh, que fue impuesto en el año 2012 durante la gobernación de Néscio la presidencia de Cristina que comenzó con el aguinaldo de diciembre aquel entonces logramos revertir una pelea en conjunto con todos los sectores del estado eh, pero lamentablemente eso se quedó instalado en la cual nuestro salario lamentablemente lo percibimos en cuotas y claramente no operativo, con lo cual eso es claramente una, una pérdida eh, teniendo en cuenta este proceso inflacional que las compañías están manifestando, que viene de hastaño eh, que se ha profundizado lamentablemente pero que, que tuvo eh, un, un claro eh, perjuicio para, para todos los trabajadores, tanto del el ámbito público como privado la, la gestión eh, de vida en la provincia de Nacional, donde los trabajadores hemos tenido una pérdida eh, del poder adquisitivo superior al 25%, eh, en la cual este gobierno manifestó que uno de sus anhelos objetivos era que la clase trabajadora superase el poder eh, adquisitivo de, del salario, lamentablemente por diferentes eh, circunstancias, para no ser extenso, Panina y los compañeros bien lo, lo han manifestado. Eh, esto no se ha podido llevar adelante, lamentablemente seguimos corriendo detrás eh, de la inflación, independientemente de que el gobierno haya tomado nota y que haya incrementado un 10% a, a, a, a lo que deberíamos percibir y que vamos a percibir este mes en función del mes de septiembre, lo cierto y lo concreto y lo real es que no alcanza, no alcanza. Me parece que en eso eh, los compañeros, como decía de Zuna, han dado un ejemplo tenemos que tener la capacidad política de empezar a articular una, una política conjunta entre todos los sectores para dar las peleas eh, que tengamos que dar en función eh, de poder eh, recuperar el poder de compra. ¿no? Lamentablemente creo que a todos y a todas se nos hace muy dificultoso de manera diaria, semanal y mensual poder llegar eh, a darle de comer a nuestros pibes, algo que no, que no es menor, ni que hablar para los sectores más vulnerables así que me parece que el desafío es para, para la clase subconjunto más allá de su condición de trabajador formal o normal eh, Esta semana hoy justamente volviendo al caso del, del SUDNA, marca que decíamos esto del mojón y tiene una cláusula que yo no recuerdo haberla visto antes estaban las cláusulas gatillos que es eh, una es que eh, las, este, el, los salarios si la inflación eh, superara lo acordado, se a, ajustaría automáticamente el mes por, por inflación, y además finalizado el periodo, eh, un ajuste de un 10% por encima de la inflación. Eh, ¿Es así, Claudio? Sí. Bien, eh, yo quería ahora, vamos a darle a Raúl este, nuevamente, pero después para, para todos, qué posibilidades de que estas cosas, digamos, de que pasen a ser si se quiere, no digo derechos adquiridos, pero de esto que apareció en un sindicato, en una situación puntual, por una, un conflicto que eh, se llevó de, de determinada manera, reproducirlo en los distintos gremios este, de trabajadores de la, y trabajadoras de las distintas este, ramas. ¿Raúl? Sí. Bueno, mirá, eh, yo creo que en principio una cosa son aquellos gremios... Que están discutiendo en paritarias, este, y otra cosa son amplios sectores de la población que no siquiera tienen la posibilidad de discutir en paritaria, porque son sectores que están precarizados, uh -huh. o sectores, digamos, que no tienen una relación formal de trabajo. Entonces, ahí es, eso también, digamos, es uno de los elementos este, que complejiza en ese momento. Y por otro lado, no es lo mismo discutir con empresas este, digamos, del sector industrial, como en el caso digamos lo que el compañero contaba, claramente de neumático, donde son empresas que tienen este, márgenes de ganancia impresionantes. Yo creo que había algunos ejemplos, no los recuerdo ahora, seguramente el compañero lo debe tener mucho más presente que yo, lo que ha aumentado neumático en, en el plazo de, de un año y lo que querían trasladarle al aumento salarial. Entonces una cosa es discutir en ese escenario... Eh, donde precisamente esas empresas eh, se ven se han visto beneficiadas, digamos. En vez de, acá miraba, yo tenía un número acá, me parece que es interesante. Entre el 2016 y el 2021, la masa salarial creció el 335%, en términos generales esto, ¿no? Los precios subieron 474%, esto solamente hasta el 2021, era un dato de eso. Y las ganancias de las empresas de 523%. Entonces creo que ahí... Uh -huh. y, eh, y a la hora de la participación de los trabajadores pasamos, digamos, una participación de casi de 2015, del 51%, a estar ahora en el 46, 47, hay que ver los últimos números. Claro. Ese, esa transferencia enorme, ese empoderamiento que lograron, este, esa apropiación que duraron durante de la gestión de Macri y que se profundizó también con la pandemia, porque la pandemia, bueno, pensaron todos que no, que íbamos a salir mejores, que eso iba a generar, no, en realidad en la pandemia eh, no, no perdieron todos, perdieron fundamentalmente los sectores populares, los sectores sí. eh, concentrados y algunos sectores ganaron mucho más que en otro momento. Eso, eso digamos es lo que hoy tenemos cuando decimos, hablamos de una concentración de riqueza. Por lo tanto, eh, es fundamental. O sea, si solamente vamos a limitar la discusión a la discusión paritaria, bueno, estamos con esas limitaciones. Yo creo que nosotros... Pero lo que necesitamos, más allá de organizaciones sindicales, lógicamente que tengan este, fuerza, necesitamos un Estado este, fuerte en ese sentido y que incida, y que no sea, digamos, neutral en esa discusión. Y en esa línea este, es clave eh, lo que puede llegar a ser el, el Estado a través, por ejemplo, de este, la cuestión, cómo puede llegar a ser, fijar, que lo, el debate que hay hoy, la necesidad por ahí de fijar algún aumento, eh, digamos, en términos generales, una suma este, fija, más allá de que se siga discutiendo en el marco paritario. ¿Por qué? Porque ya digo, hay un montón de sectores que hoy no tienen esa posibilidad de dar esa discusión. Y por otro lado, no es lo mismo tampoco discutir en el Estado, donde el Estado lo que uno discute son presupuestos. Presupuestos, lógicamente, que también están atados este, a, a la puja distributiva y donde hay este, un bombardeo permanente de un sector importante de la derecha y que lamentablemente disputa también el sentido común de, de, nuestro, propia, de nuestro propio pueblo respecto a este, hablar, digamos, de... O sea, todo presupuesto en, en, en el Estado implica mayoritariamente el pago de salarios, ¿no es cierto? Es decir, el funcionamiento del Estado generalmente, aparte, digamos, sacando lo que obra pública, sacando lo que es... Bueno, pero hay una más importante que más salarial Y bueno, y, y esa discusión a veces pasa por el presupuesto. En el caso de lo nacional, este, recién ahí la compañera de ATE lo planteaba claramente, pero bueno, o sea, en año, el año pasado no, o sea, no tuvimos ni siquiera aprobado presupuesto este año. Claro. O sea, el presupuesto de la oposición ni siquiera permitió aprobar el presupuesto. Entonces, este, hay un, un ataque muy fuerte. Eh, sí, perdón, ¿qué decía, compañera? No, no, no, estaba como así. Ah, no, no, no, estaba, estaba no lo no, no, este, Entonces, digo, me parece que es eso. Y tampoco es lo mismo, ¿no? la situación, como decía la compañera, que hay en el Estado Nacional que hay en el Estado Provincial. Es decir, hay otro debate, hay otra decisión política. Se ha podido avanzar también en, en el caso del, del Estado Provincial, en la incorporación y de, de, de muchos trabajadores que, estaban en, que no estaban en planta permanente Yo creo que eso es un elemento que es un triunfo importante ¿no? por parte digamos, de las relaciones sindicales, pero también, de alguna forma, es una, una diferenciación importante que se ha hecho en el gobierno de la provincia. Eh, y creo que bueno, este, estamos avanzando en esa línea, pero ya digo con eh, una, una situación este, compleja que, lógicamente, que está condicionada por la situación económica, por, por, por el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, eso es, es obvio, eh, y por otro lado, por la situación internacional, no es cierto, con una crisis que hace que este, los valores de los commodities a nivel internacional se vean trasladados a los precios locales y eso. Bueno, todo eso de la única forma... Ahora, tenemos una contradicción, en este sentido, no? tenemos un, un momento donde todo el mundo hoy necesita energía, y, o sea, combustible y necesita alimentos, y la Argentina lo tiene. Y bueno, eh, la disputa que hay de acá para adelante es si esos recursos que tiene la Argentina, que necesita el mundo, eh, lo vamos a poner primero a disposición de, de un proyecto nacional, de desarrollo, con inclusión, este, con, con la posibilidad, digamos, de, de agregar valor. Este, en todos los procesos industriales, con mejor competitividad desde el punto de vista de tener este, gas propio y no tener que pedirlo de afuera, o este, va a ganar la derecha en el 2023 este, un proyecto que lo que haga es agarrar esos recursos y como están, como salen, sacarlos para afuera, tanto el gas, el petróleo, el litio. Entonces, bueno, la, la discusión es cuál es el modelo de país que vamos a tener. Si en, en este presente permanente vamos a estar atrás del proceso industrial, y vamos a estar discutiendo el 20, el 30, y vamos a ir así. Ahora la discusión es como una discusión de fondo, por un proyecto y por un modelo este, digamos que bueno que, que permita que la Argentina se pueda parar este, de otra forma en el mundo. Yo creo que lo que va a pasar este domingo, o sea, mañana, no es, no es ajeno a la situación que vayamos a tener eh, con las elecciones que vamos a tener en Brasil. Eh, no, va, no es lo mismo tener un gobierno, gobierno que nos rodee en Argentina, en la región de derecha, a que, a que avancen gobiernos populares y nosotros podamos en el 2023 mantener un gobierno popular, con pues más allá de las diferencias que hoy tengamos, y que podamos profundizar un proceso, digamos, de, de, de unidad latinoamericana, y eso nos permite insertarnos en el mundo de otra realidad. Bueno, yo, ese, yo creo que esas son las líneas de debate. Que eh, quedarnos solamente eh, en, en la cuestión numérica, en los porcentajes de discusión este, salarial, lógicamente, nos va a entretener el resto. Esto la vida y no vamos a estar discutiendo lo importante. Lo importante creo que es cuál es el modelo de desarrollo y el modelo de inclusión que podemos llevar adelante en el país. Totalmente, me quedo con, con esa última pregunta también, Raúl. Eh, estamos en el conversatorio de sábado, como todos los sábados, charlando con Vanina Rodríguez, de ATE, de la provincia de Buenos Aires, con Raúl Calamante, a quien escuchábamos recién, del de gremio SUTEBA, de la provincia de Buenos Aires también, con Santiago Fontera miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Judiciales Bonaerenses, y con Claudio Mora, integrante de la Comisión Directiva Nacional del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentina, ya empezamos con eh, la ronda de cierres, porque se nos ha pasado bastante el tiempo, quería ir a, otra vez a Vanina y preguntarte por, por esto mismo que, que dejaba ahí deslizando Raúl, ¿no? no te, vos, vos hablabas antes que la, en la provincia de Buenos Aires no tienen convenio colectivo de trabajo los trabajadores, eh, se está debatiendo de salarios, ¿cuáles son esas, esas medidas necesarias que hay que impulsar para no solo... Eh, plantear eh, que, que los salarios y la inflación, o sea que los trabajadores básicamente puedan llegar a fin de mes, sino también que las condiciones de trabajo sean las adecuadas y que todos los derechos se cumplan. Digo, ¿Cuáles son los pasos para hacer reformas un poco más estructurales si es que se consideran que sean necesarios en ese sentido? Sí, eh, bueno, primero coincido con amplia, ampliamente con algunas cuestiones que planteó Raúl Calamante, que de fondo lo que tenemos que discutir es qué, qué tipo de país necesitamos y queremos, la clase trabajadora, y desde ahí arrancar. Está claro que eh, incluso desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires hubo diferencias no solo en la incorporación de trabajadores y trabajadoras, sino en la continuidad laboral de 16.000 compañeros y compañeras que sostuvieron las postas de vacunación, que hoy son parte del sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires y que eso es sumamente importante para robustecer el sistema sanitario bonaerense. Eh, también en el marco, digamos aún discutiendo salario, pero también hemos podido avanzar en las, en las, en las licencias parentales, que de hecho hemos conversado también con ustedes cuando salió, eso es un avance eh, fundamentalmente sobre las mujeres, en el Estado particularmente es un, es un sector altamente feminizado, y que tuvo un impacto... Eh, importantísimo para las compañeras y les compañeros donde modificamos también ese sistema patriarcal y machista que parecía que la familia solo estaba constituido por mamá y papá y que hoy la realidad es que tenés dos mamás, tenés dos papás y que el Estado como garante de derechos también tenía que modificar esa relación en, en la provincia de Buenos Aires, que después avanzó también el Estado Nacional en sintonía con eso. Digamos, hay muestras claras que eh, se diferencian en algunas cuestiones, tanto a más allá de que ambos son parte del frente de todos, eh, y que eh, en términos prácticos o, o, o lógicos eh, hay diferencias en, también en la comunicación y en la intercomunicación con los sindicatos y con las organizaciones sindicales eh, entre el Estado provincial y el Estado, y el estado nacional. Pero de fondo eh, lo que tenemos que definir es qué eh, estado de país queremos. Eh, sin duda, Argentina es, es un país sumamente rico, no, no es un problema de, de producción de alimentos, sino cómo se distribuyen esos alimentos y la, y la distribución de la energía eh, en igual sentido. Eh, entonces, eh, y, eh, discutir eso es también discutir convenio colectivo trabajo, también es discutir eh, relaciones laborales, también es discutir derechos para los trabajadores y las trabajadoras formales e informales, porque para nosotros desde la central todos somos trabajadores y trabajadoras, la formalidad o la informalidad te la da el patrón, eh, el, que, el que tiene la, la fortuna de tener un salario a fin de mes, eh, también es eh, trabajador aquel compañero o compañera que está en la esquina del conurbano vendiendo empanado chipá. Eh, ahora, la relación eh, y la discusión tiene que ser más de fondo, no es solo, y coincido con eso, con lo que planteaba Raúl, no es solo un número en, eh, en el cierre de la paritaria, sino cómo discutimos la, la integralidad de la política y cómo hacemos que los trabajadores y las trabajadoras también tengamos eh, herramientas para discutir eso eh, en los lugares donde habitamos, pero sin dudas también en la calle. Digamos, eh, y en eso también bueno hacer mención, ahora vamos a participar, estamos en tu ciudad de, de, de pasada Raúl Calamante, estamos en Mar del Plata, porque hay un, encuentro, hay un encuentro de compañeras que empezó ayer, el encuentro provincial, pero hoy hay un encuentro nacional eh, de camino a, a, a la Cepal, donde las mujeres discutimos el rol del cuidado y cómo el rol del cuidado impacta en la economía. Eh, porque hay un montón de, de industrias que son altamente feminizadas y que no tenemos, digamos, no tenemos medido en términos económicos cuál es el impacto que, eh, que tienen los cuidados en, en la vida laboral de las compañeras. ¿Cuál, cuál, ¿Qué es el tipo de cuidados? ¿Es solo en tu vida con tus hijos? ¿Es con, en el cuidado con tu marido? ¿Es el cuidado con, la, en, con, la, eh, con los adultos mayores? Entonces, también discutir desde las mujeres y desde las, las mujeres organizadas en los sindicatos cómo necesitamos indiscutiblemente, y que creo que es un tema que, que se viene eh, para poner en agenda de todas y de todos, es el rol del cuidado y cómo nosotras, fundamentalmente nosotras, pero también los varones tienen que empezar a discutir el rol del cuidado, no es un tema exclusivo de las compañeras, me claro. parece que también los compañeros se tienen que involucrar en, en, esta, en, esta, en esta necesidad que tenemos hoy las compañeras de empezar a discutir en términos económicos o, en el, o el impacto económico que tiene eh, el rol del cuidado. Porque claramente las políticas neoliberales lo, ya lo plantearon. No quieren mujeres adentro del sistema porque les le salimos mucho más caras que los varones. Claramente. Entonces, entonces tengo... y, ayer, y ayer incluso en... En el, en el cierre del, del encuentro, eh, Axel Kisilov también planteaba la situación de la, de la justicia, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Hay cuatro jueces y no hay ninguna jueza mujer, eh, y eso también hay que cambiarlo, porque si queremos justicia, también tiene que ser una justicia con una mirada eh, sobre, sobre las políticas de, de las mujeres y las diversidades, porque sin dudas, eh, si avanzamos, avanzamos todos. Si avanzamos nosotras, avanza el mundo. Y no es solo un eslogan, sino también plantear de que muchas de nosotras hoy estamos eh, en espacios de conducción que nos costó mucho tiempo al a, a movimiento de mujeres. Ahora no, eh, también hay que aprovecharlo. Claro que sí. Eh, bueno, Marina, eh, Santiago, te, medio que, que te dio el paso con esto de que hablaba Axel, y también estos espacios de, de, de conversatorio. a nosotros nos gustan eh, mucho y aprovechamos mucho, porque eh, dan esta posibilidad de debate y abren un poco la idea de que una paritaria no tiene nada más que ver con, con plata, tiene que ver con otra cosa, y en esto que eh, habla Claudio, Raúl, Vanina y Santiago, nos da esa, esa pauta que en una paritaria no es ganar más plata, sino tiene que ver cómo vas a trabajar, tus derechos en el trabajo, la, la paridad eh, en todo sentido, que nunca tiene que haber dejado eh, de existir, pero... Todos sabemos cómo a partir de la lucha eh, se ganan espacios. Entonces, eh, nos encantan estas charlas, eh, porque nos abren mucho la cabeza a nosotros y a los que nos escuchan. ¿no? Eh, Santiago, una reflexión eh, para ir cerrando. Dale. Sí, eh, en primer lugar, la cuestión eh, no se inscribe meramente a los salariales, ¿no? No respecta uh -huh. a nuestro sector, tenemos discusiones que son de fondo, que no son menores. Por ejemplo, somos el único sector del Estado que no tiene ley de paritaria. Consecuentemente, eh, el día que podamos tener ese ámbito, podremos discutir en pares convenio colectivo de trabajo que regule derechos y obligaciones. ¿no? Y en lo que eh, manifestaba, recién respecto de la justicia, algo, algo que no es menor. ¿no? Este, al contrario, hoy la, la justicia ya hace tiempo se ha transformado en garantes de la impunidad. ¿No? Este, sí, sí. Y esto requiere quiere que, que haya una forma de la justicia pero que sea una cuestión de forma, ¿no? En la cual eh, la clase trabajadora eh, en general no hablo en particular de los sectores judiciales, tenga la posibilidad de ser parte en cuanto a la elección y remoción de jueces. Claro. Hoy, como todos sabemos, los jueces y juezas eh, llegan eh, a asentarse en el sillón a través de la rosca política y, en definitiva, decisiones de quienes gobiernan eh, a través del tiempo. Con lo cual es clave que haya una, una reforma del Consejo de la magistratura que habilite la participación popular al momento de elegir o remover jueces y juezas algo que no es menor. Lo cierto es que, que eso se traduce, como decía hoy, en garantía de entidades que gobiernan y sobre todo de impunidad para los sectores más poderosos. Consecuentemente, me parece que la, la matriz de fondo eh, radica ahí, y no, no en, falsos, en falsas discusiones de, de incrementar o, o no la, la Corte Nacional. ¿no? Lo cierto es que tiene que haber una reforma de la justicia con perspectiva de género que rompa con el techo de Lo cierto es que, como bien decía eh, el compañero, eh, solo una mujer está en la corte de la provincia, este, con sus particularidades, que bueno, no es, no es la idea profundizarla, pero que de cuatro componentes actuales hay una sola mujer. Eh, en el tribunal de casación, el tribunal eh, penal más alto de la provincia, hay también una sola mujer eh, en, en las seis salas que componen el tribunal. Lo, consecuentemente el acceso a la magistratura ha estado para poco. Pero me, me, me parece central que, que este tema eh, se toque, se ponga sobre la mesa eh, de los argentinos, este, que se discuta realmente cuál es, cuál es la función del poder judicial que la sociedad en su conjunto necesita. ¿no? Este, que realmente sea una, un garante de derecho para los sectores populares y no sea una garantía para quienes... Eh, nada, tienen los sectores más concentrados de, de la economía. Bueno, y para el cierre vamos a pedirle entonces a Claudio Mora, integrante del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, bueno, una última reflexión, te vamos a pedir cierta brevedad, pues se nos va el programa, pero bueno, acerca un poco de todo esto que estuvimos hablando y lo que estuvieron viviendo ustedes, en, no solo en esta semana, ¿no? sino en estos meses. Sí, yo voy a tratar de ser rápido porque en realidad me interesó mucho lo que plantearon anteriormente los compañeros, sobre todo sobre que no es solo una discusión salarial. Obviamente nosotros empezamos esta discusión planteando un, dos puntos de convenio y no los pudimos desarrollar porque justamente esto que hablábamos del modelo el, el componente más fuerte que tuvimos que enfrentar fue el gobierno, que no tendría nada que ver en una discusión salarial y por eso no es Exacto. solamente una discusión salarial. Claro. Eh, y me refería yo y en de relación hecho, a los compañeros... de hecho, perdón, me marcaron una cosita del gobierno, que fue el rol que tuvo Sergio Massa planteando, digamos saliendo a intentar inclinar la balanza para el lado de la patronal. Eh, aportando esos dólares que eh, tanto están escaseando y que tanto están viendo cómo buscar, pero no había problemas en darlos a disponibilidad para que las empresas pudieran romper la huelga. Claro, a eso me iba a referir justamente. Ah, no solo perdón. Massa, anteriormente durante 34 audiencias Moroni siempre jugó para la patronal, que es el ministro de Trabajo, y el miércoles de la semana pasada eh, cerró la paritaria intespectivamente de forma ilegal contra las convenciones colectivas eh, firmándole primero el cierre de paritaria unilateralmente para las patronales uh -huh. el eh, secretario de industria como contaba hoy decía que eran demasiado altos los sueldos de nuestros compañeros y yo lo que me refería era en relación a los demás compañeros que estaban planteando que esto solamente se puede hacer en este lugar que las patronales tienen plata en realidad, estas patronales que tienen plata, como dijo recién este Manuel, estas patronales recibieron los dólares a 140 pesos y todo lo que nosotros trabajamos hasta el miércoles de la semana pasada, que hubo producción, se exportó. Y ahora Massa decía que quería importar los neumáticos a un dólar 3.40. De esa diferencia no hay ningún defensor del pueblo, la justicia, que estaba hablando recién el, el otro compañero, este, no se refirió todavía para, para ver investigar ¿Por qué esa diferencia de dinero se la quedan las empresas? Por eso yo decía: cuando los compañeros dicen que no hay aporte, no hay dinero, no, no hay, que hay mucho problema a nivel mundial, lo que hay que ver es cómo se está usando el dinero que, además de irse a la deuda externa, los dólares que quedan acá, se lo están, se lo están poniendo de beneficio a las empresas cuando las empresas utilizan los caminos, utilizan eh, los recursos naturales nuestros, utilizan la energía subvencionada, este, utilizan eh, muchas veces toda la mano obra a nivel judicial utilizan el correo, utilizan un montón de cosas que no le están pagando, y lo que habría que hacer es, como yo le dije, sobra plata de lo que nos dieron a nosotros todavía para arriba, hay que ver si nos ponemos de acuerdo investigando, y si no investigando, la lucha garpa, ahora salió una editorial de Berkovic que dice eso sobre nosotros, y la verdad que sí, la lucha garpa, hay que organizar la lucha para ver si podemos sacarle, arrebatarle, como hicimos nosotros, que arrebatamos un acuerdo, arrebatarle esa, esos recursos, ese dinero, que hoy se lo están quedando como ganancia millonaria las empresas, algunas multinacionales como Bridgestone y Pirelli, este, en el caso de FATE, que es una empresa nacional, es FATE Aluar, y tiene la represa Futaleo Fugo. o sea, no necesitan que le dieran las ATP, el préstamo del Bicentenario, estoy nombrando distintas épocas, y ahora los dólares subvencionados, pero los modelos y la política que se está llevando adelante a nivel económico, pero también a nivel de la distribución, a nivel de los derechos, está yendo en contra de los trabajadores no solo de nosotros como trabajadores de neumáticos, sino en general sobre todo la, la clase trabajadora y el pueblo de nuestro país, y bueno, sí si tenemos que discutir un modelo, yo creo que tiene que empezar por ver este por qué es entre cuatro paredes algunos deciden cosas que nos afectan a todos y que se, deberían ser eh, nosotros deberíamos ser eh, todos parte de esa, de esa decisión en relación a lo de que planteaba la compañera sobre este, eh, cómo esto puede impactar. Por ejemplo, nosotros tenemos en el convenio colectivo de trabajo que tiene que haber mujeres eh, en el neumático, pero varios recursos que hemos presentado, incluso este, posiciones sobre el Ministerio de Administrativas, todavía la excusa es que no hay baños para las compañeras, y ahora querían sacarnos los baños a nosotros, los vestuarios estoy hablando. Entonces... Hay peleas que dar todavía, incluso este, en ese sentido, pero nosotros, como decía, y para cerrar, no me quiero extender, que me, por las dudas, no, no conozco la modalidad del, del, del mm. programa, entonces cierro ahora con esto, eh, me refería que lo que yo veo, es que hay una oportunidad en este momento, con todo lo mal que estamos pasando, de poder juntarnos, porque lo que nosotros nos garpó además de la lucha es la unidad, entonces creo que hay una oportunidad de, de, de poner francos debates sobre las distintas posiciones, pero en donde nos pongamos de acuerdo, avanzar en poder arrebatar a los que hoy se están llevando todo en pala y que no, no les corresponde encima, pero así les correspondía. Primero está la población, eh, primero está eh, el pueblo y, y, y los trabajadores, entonces yo lo, lo dejo como una propuesta para adelante y ojalá que en otro momento podamos continuar esta esta conversación que me parece que es una cosa muy productiva. Bueno, muchísimas gracias, eh, Claudio, Robert. Sí, estamos. les agradecemos a los, a los cuatro que participaron de este conversatorio del día sábado. Estamos terminando, estuvimos con Vanina Rodríguez, de ATE Provincia de Buenos Aires, con Raúl Calamante, de SUTEBA, y además secretario adjunto de la CTA de Provincia de Buenos Aires, con Santiago Fontela, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Judiciales Bonaerenses, y con Claudio Mora, integrante de la Comisión Nacional del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino. Muchas gracias a las cuatro y nos volvemos a encontrar en algún momento. Muchísimas gracias. ¿eh?